que, que, que es una empresa que claramente no es nacional, digamos, eh, y está interviniendo fuertemente. Bueno, puso Pero ya te ministro, digo, de 140 ¿no? a 130 a 30 pozos. Esa es la diferencia entre y las que le siguen. Claro. Digamos, Cuando muchos. me decías la diferencia, entonces, 100... 140 a 130 a 30 pozos. Y después eh, para abajo. Yell puso un ministro, digamos, tenía peso, ¿no? En un bueno, eh, habría que ver, yo creo que la intervención fuerte de Yell es eh, la llegada de Yell a Vacapuertas anterior, a, la, a que Aranguren sea ministro de Energía. Pero la intervención fuerte viene ya con, con Arangure fuera del cargo. Eh, la intervención fuerte en Baca muerta, la inversión fuerte en Baca muerta. En, no quiere decir nada de esto, pero digo no, no es que cuando fue ministro Creción, Arangure, ¿verdad? Arangure benefició a Tecpetro, la empresa de Techín, no, no, a Esa fue la gran beneficiaria, o CGC, que es una empresa que acá no tiene tanta intervención, pero fueron las dos grandes beneficiarias, por lo menos en términos de subsidios, eh, y que, bueno, se notaron en el...